Axel alcanzó a mandar un mensaje a uno de sus amigos que le dicen el Chuck y le dijo no mames güey nos acaban de secuestrar ya no me llames ni me contestes este el digo ni me contestes el mensaje porque pues me vayan a oír a partir de ese momento comenzó la búsqueda de don Arturo por sus hijos, una búsqueda que ha demorado 11 años, sin verdad ni justicia sobre qué sucedió con Natanael y Axel. La desaparición de los hermanos Natanael y Axel Román García se vio opacada por una tragedia que acaparó los titulares a finales de agosto del 2010. La masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Don Arturo denunció, pero ante la inactividad de las autoridades, decidió empezar la búsqueda por su cuenta. Viajó a San Fernando, Tamaulipas, a un restaurante en donde sabía que Natanael y Axel pararían a comer. Ahí, un mesero le dio el primer indicio. Dice, sí, venían en dos carros, en una camioneta y en un carro, y este y se bajaron con armas largas dice y nosotros pues nomás cuando se pasa eso pues, agachamos la cabeza porque pues nosotros vivimos aquí y nos da mucho miedo y fueron directamente sobre de ellos dice a tu hijo el grande lo metieron en la camioneta y a tu hijo el chico lo, lo metieron en, en la cajuela y lo más raro de todo es que a escasos 500 metros está el búnker de la Policía Federal de Caminos, o de la Policía Federal, como se quiera. Acababa de ocurrir el hallazgo de 72 personas migrantes masacradas en San Fernando por la disputa del territorio por grupos criminales. El escenario tenía un aspecto de guerra o de una película de acción, con autos quemados a las orillas de las carreteras. En ese 2010, la violencia en Tamaulipas se desbordó. Los homicidios pasaron de un promedio de 300 al año a más de 900 y desde entonces la calma no ha regresado a la entidad. Y entonces, este, como quiera fui a, al Ministerio Público y haga de cuenta que le habían pegado con un cincel, pero desde arriba hasta abajo, así como cuando quieren tirar una pared, pero eran puros balazos de... Y tenían este, todas las patrullas, las llantas ponchadas, de, de, pero de balazos. Yo recuerdo muy bien cuando el señor Román llegó a la fundación eh, a pedirnos ayuda para que le ayudáramos en la investigación del caso de la desaparición de sus hijos. Él nos dijo que su caso estaba en Seido, que era el área de delincuencia organizada, ahora FEMDO. Y le dijimos que sí, que por supuesto, yo le pedí el número de la averiguación previa bajo la cual se había iniciado... Eh, la investigación por la desaparición de sus hijos en Tamaulipas y cuál va siendo mi sorpresa que él me da un número que corresponde a un acta circunstanciada. Entonces yo le pregunté, ¿está usted seguro que se inició una investigación? Y me dijo, sí, por supuesto, yo voy muy seguido con la licenciada Verónica Salazar a checar el expediente, o sea, yo hablo con ella, hay una investigación, ellos están investigando mi caso. Y yo lo que le dije fue, le dije, mire... Tal vez yo estoy equivocada, pero usted me está dando un número que corresponde a un acta circunstanciada. Y él me dijo, ¿qué es un acta circunstanciada? dije, pues es nada más una constancia que se deja en un expediente, digamos, de que usted fue a declarar algo, pero un acta circunstanciada no genera una investigación. Le dije, además, hubiera sido ilegal que ellos hubieran levantado un acta circunstanciada porque no se puede levantar un acta circunstanciada por una desaparición. Sin embargo, no me pareció extraño porque nosotros ya veníamos documentando, y de hecho esto lo reportamos nosotros al Comité para la Desaparición Forzada, de que era una estrategia de seido del área de delincuencia organizada no iniciar investigaciones penales por desaparición, sino acumular todos los casos de las personas que llegaban en una sola acta circunstanciada, de tal manera que tienes un acta circunstanciada con un número que puede tener cientos o posiblemente miles de casos de personas que llegaron a pedir ayuda y nunca se inició esta investigación nosotros fuimos eh, le, le, digamos lo que le dijimos al señor Román es vamos a ir formalmente a la fiscalía a pedir acceso al expediente y acceso al acta circunstanciada una copia y vamos a verificar si efectivamente existe una investigación la sorpresa de nosotros fue que llegamos y cuando, cuando hicimos la petición lo que hace el Ministerio Público es saca el caso del señor Román del expediente de acta circunstanciada y lo manda a Tampolipas a lo mejor nos parece un acto tremendo de desprecio por los derechos del señor Román y por los derechos de su hijo, de sus hijos. O sea, ¿cómo es posible que, que lo hayan tenido tanto tiempo engañado pensando que había una investigación que no hubo? Y después lo que hicimos fue promover un amparo para que la fiscalía iniciara una investigación, para que Seido iniciara una investigación. El problema es que se perdieron años valiosísimos para la búsqueda y esta es responsabilidad directa de la fiscalía. A partir de la desaparición de los hijos del señor Román, se tardaron cerca de siete años para que se iniciara formalmente una investigación en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es también en ese sentido responsable de no haber buscado e investigado a los, la desaparición de los hijos del señor Román. A sus 70 años... Don Arturo no ha dejado de buscar a sus hijos Natanael y Axel y de esperar que las autoridades los encuentren. Sin embargo, en más de una década no han habido avances significativos. Un primer avance, el hecho de que la Fiscalía General de la República, en ese entonces Procuraduría General de la República, asumiera la investigación. En un primer momento creíamos que esto le iba a dar un, un nuevo enfoque, un nuevo avance a esta investigación. El hecho de que ya estuviera en una dependencia federal, una dependencia que en principio podríamos considerar que es más objetiva y que por supuesto cuenta con más recursos materiales que cualquier procuraduría o fiscalía estatal. Sin embargo, lamentablemente lo que hemos visto es que únicamente se ha hecho prácticamente una investigación de escritor. Los resultados hasta el momento han sido pues, prácticamente nulos. Tenemos, por supuesto, las respuestas de todas estas autoridades, pero sin que se haya hecho esto con una mira estratégica, es decir, sin establecer objetivos claros, sin buscar patrones, sin hacer, por ejemplo, una investigación más amplia, más con un enfoque de macrocriminalidad que tome en cuenta cuál fue el contexto de violencia en el cual desaparecieron los, los hermanos. Entre las principales omisiones en la búsqueda de Natanael y Axel se encuentran. En primer lugar hubo una inactividad absoluta en las primeras horas. Este era... La tendencia de ese entonces es de decir, bueno, vamos a esperar 72 horas para ver si la víctima no se fue de fiesta. Lo que establecen los estándares internacionales aplicables eh, no solo en México, por supuesto, sino a través del estudio de cómo se efectúan las desapariciones forzadas, es que precisamente las primeras horas son es esenciales para dar con el paradero de una persona, de una persona que en principio puede ser víctima de desaparición forzada. La las omisiones persistieron por la misma incapacidad y falta de, de preparación de las autoridades mexicanas para poder efectuar una investigación de forma adecuada, una investigación sobre desaparición forzada. Por ejemplo, el mismo don Arturo presentó posteriormente las sábanas de los números telefónicos. Esta, esta información que era esencial eh, nunca fue utilizada, nunca fue procesada. Cuando finalmente se quiere poner atención en este punto, en esta línea de investigación que era esencial, ya habían transcurrido más de dos años. Esa información se perdió. Eh, por, por el mismo hecho de que, de que no existía esta obligación de conservarla durante más tiempo. El número de desapariciones va al alza sin parar, aunque fue a partir del 2007 que el incremento se aceleró trágicamente y sin que los protocolos de búsqueda se hayan hecho más eficientes. Tenemos un, un gran déficit institucional en cómo realizar una búsqueda de personas cuya cuya desaparición data de, de cinco o más años. Tenemos bueno, miles de familias que, que siguen esperando una respuesta, que siguen sin saber que, cuál fue el destino de, de sus personas, de sus familiares, de sus seres queridos, si siguen con vida si, o, o, o si no siguen con vida, ¿en dónde están sus restos? Las víctimas y sus familias suelen estar en medio de las autoridades locales y las federales, que se echan la bolita sobre quién es el responsable de investigar este tipo de delitos. Tomando en consideración el contexto de violencia que vivía en ese entonces San Fernando, era posible establecer como línea de investigación que estaba implicada la delincuencia organizada. El hecho de que estuviera implicada la delincuencia organizada le daba Paso le daba competencia a la entonces Procuraduría General de la República para iniciar una investigación. No lo hizo como parte de la representación que ha hecho la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Se presentó una demanda de amparo precisamente para hacer notar esta omisión de parte de la entonces Procuraduría General de la República en iniciar una investigación. Afortunadamente el, el Poder Judicial del, de la Federación dio la razón y bueno como parte de su sentencia ordenó dar inicio a, a una investigación ya en el fuero federal al que posteriormente se incorporaron las investigaciones que se habían iniciado en el, en el fuero local. El, el gran reto ahora está en cómo hacer una investigación de desaparición forzada que ha ocurrido con eh, pues en este caso con 11 años de, de antigüedad. El escenario no es sencillo. En México, 95% de los crímenes denunciados caen en la impunidad. Y en estados como Tamaulipas, la impunidad alcanza casi el 100% de los casos. Los éxitos que se han alcanzado han sido precisamente porque las familias han continuado con, sus con su búsqueda. Las familias son las que han encontrado estos cuerpos, las que han tenido que buscar su verdad y buscar el acceso a la justicia. Nosotros, por ejemplo, con los grupos de Coahuila, de funde y Fundem, empezamos a notar que cuando las familias iban a denunciar una desaparición, las engañaban y les tomaban nada más un acta circunstanciada, les daban su copia, y cuando vimos que varias familias tenían el mismo número de circunstancias circunstanciales, cuando empezamos a atar hilos, ¿no? y decir, atarcabos, perdón, y decir, eh, eh, aquí hay una práctica de impunidad. O sea, creo que una cosa que fue muy fuerte no es solamente que en México estaban ocurriendo una gran cantidad de desapariciones, sino que había un patrón de impunidad eh, y, de, y de tolerancia por esas desapariciones por parte de las fiscalías, quienes decidieron claramente no hacer nada frente a esto. Aparentemente no te afecta y no caes en depresión o tratas de no caer en depresión. Pero si te afecta, pues a mí ya hasta me dio un este, infarto y estoy este... Tengo el ápex, que es la punta del corazón, es la que fue donde fue el infarto. Y como tengo EPOC, pues tengo que dormir toda la noche con, con un CPAP que es un, una como compresora y que te la tienes que poner y también con oxígeno, 12 horas en la noche. Y todo eso ha ido mermando la salud, luego ad, además también este, te quita la alegría de vivir. Yo tengo esperanza de encontrarlos con vida, porque el, el padre nunca pierde las esperanzas de encontrarlos con vida. Pero en todo caso, si no están vivos, pues siquiera saber en dónde están para poder cerrar nuestro círculo.